El timbre sonó de nuevo y ni pelota, Me quedé acostado un rato más remoloneando. Miraba a la ir y venir, siempre como cargando a Goro como una mamá con angura. Era silenciosa, por suerte. Maullaba con un maullido dulce y bajito. Permanecía largos ratos bajo la ventana y se me ocurrió que andaría extrañando a la dueña. Era cuestión de mantener la ventana cerrada a toda hora. La dueña se habrá mandado a mudar. Claro, una vez que el tipo asume la dueña anterior, ahora se llama ex dueña. Y ustedes saben que los prefijos ahora van todos pegados. Bueno, mira Marianela, una, una razón el, es seria. Mi ojo ya entrenado, ya había visto esto para Gorito. Por eso seguramente, inconscientemente, le mandé Goro. Aparece el diminutivo ahí. ¿Me copiaste Marianelita? Perfecto. Era cuestión de mantener la ventana cerrada toda hora. La ex dueña se habrá mandado a mudar porque no hubo un tercer timbre. Llamé a Repeluz con un mish susurrado. Las onomatopinas se pueden poner así. La ex dueña se habrá mandado a mudar porque no hubo un tercer timbre. Llamé a Repeluz con un mish susurrado. Cuando saltó hacia mí, iban volando el vientre negro, le desabroché el collar y lo escondí junto con la carpeta del cole. Otra cosa importante acá. Que el pibe puede estar preguntándose... Está bien, el, el Miguel no está muy en sus cabales, ¿no? Con, con el tema de, de aparecerse la tía en bolas, ¿viste? Está bien. Pero este es un hermano menor, ¿viste? No, no, no está con los, los, los patitos en fila todo Pero el pibe puede decirse... Nunca había visto una cosa parecida a Boro. Y después puede decir... ¿Los grandes sabrían qué era? Y después se puede decir... ¿La tía sabría...? Y después puede decir también, pero no, mejor ocultarle que le robamos la gata a la ex dueña. Entonces, ya está, ya con eso ya tenés toda la verosimilitud. Es una sugerencia. Ya es está... un repeluz. poco tratado más adelante, pero capaz que... Sí, digamos, a ver, sí. Por ahí que... Sí Vamos a ver. Llamé a Reperuz con un miso susurrado y cuando saltó hacia mí bamboleando ese vintelero que era goro, está bien eso, ¿no? El vintelero es goro. Sí, sí. Y cuando salí saltó hacia mí volándose bien negro que era gordo le soloché el collar y lo escondí junto con la carpeta del cole para un cachito a quién le lo, lo escondí pues masculino la escondí ah, no, eh, no al, al collar ah Llamé a Repelús con un mi susurrado y cuando saltó hacia mí bamboleando ese vientre negro que era goro, le desabroché el collar y después escondí el collar con la carpeta del cole. Aproveché y de la escondite saqué un paquete abierto de chocolinas y le ofrecí una. Repelús la ignoró olímpicamente. Estaría bien llena de lo que hubiera cazado la noche anterior. ¿Se dijo que había cazado algo? No, por eso ahí puse estaría, no sé si capaz que ponerla. No, no, no, no. De lo que hubiera cazado la noche anterior, no. La... La idea es esta, Repelú lo ignoró olímpicamente. A lo mejor... Claro, eso, exacto. Habría casado algo la noche anterior. Eso quise poner, sí. Decime una cosa, cuando vos escribís, y después repasás, porque esto, esto indudablemente, que fuiste inventando y corrigiendo, eh, ayer Didier se acuerda que, que hablamos de este tema, inventando y corrigiendo al mismo tiempo, y seguramente lo haces así, repasar la lectura y todo. Pero, ¿la lectura la haces en voz alta o para vos? Como hago sí, en voz fácil. alta o pongo al el, el gallego. Perfecto. Eso es un excelente alumno. ¿Se acuerda de ella, claro Claro. Marce, una nota. Dime. Los, los gatos no pueden comer chocolate ni los perros porque se intoxican. Y se mueren. Se reviente hijo de puta. Bueno, la, el, lo importante es esto. Si ustedes quieren escribir como Marcelo, miren los putos programas. Cinco, de acá cinco años es el 2000, que es 2021, al 2026 y encima leyendo en voz alta todo. ¿Me explico? Listo. Ya tiene la receta. Ya se pueden retirar. Llamé a Repelús con un, un mi susurrado, y cuando saltó hacia mí bamboleando ese vientre negro que era güero, le desabroché el collar, y después escondí el collar con la carpeta del cole. Aproveché, y del escondite saqué un paquete abierto de chocolinas, y le ofrecí una. Repelús la ignoró olímpicamente, a lo mejor habría cazado algo la noche anterior. Se sentó regraciosa a mi lado y abrió las patitas traseras. Yo creo que, mira, las, las chocolinas, no sé si las venden en España, pero... Lo que menos debe de tener me es chocolate. Repelú la ignoró olímpicamente, a lo mejor habría cazado algo la noche anterior. Se sentó re graciosa, mirado y abrió las patitas traseras. ¿Cómo abrió las patitas traseras? ¿Qué quisiste decir? Claro, como que mostró la pan, dejó la panza al aire, digamos. Lo de, Más que la panza, gorito. Claro, sí, sí. Exacto. Ah, Repeluz la ignoró olímpicamente, a lo mejor había cazado algo la noche anterior. Se quedó graciosa, miró de ver las patitas traseras como, como vi en un documental que las tanguras se ponen para tener hijitos. Pero Goro ya estaba afuera de la panza de Repelus. Como sin atreverse a lamerlo, es que la gata hace un intento, porque si no, no podría contar eso. Sin atreverse a lamerlo, tiene que ser telépata, estar en el cerebro de la gata. La ve hacer como un gesto, pero claro perfecto. como sin atreverse. Mirá que cómo cambia, ¿no? Espera que voy a hacer algo práctico con esto, porque nos queda medio cuento. Y escribir repelús es mucha pelota. Re. Repelús. Agregar. Aceptar. Bueno, ahora pasa como cuando uno lava el auto y llueve, ¿viste? Ahora nunca más voy a tener que escribir repelús. Así que me voy a dar el gusto ahora, lo escribo acá, aunque sea la última vez que lo haga. Listo.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 Se sentó regraciosa a mi lado y abrió las patitas traseras como vi en un documental que las canguras se ponen para tener hijitos. Pero Goro ya estaba afuera de la panza de repelús. Y así estuvo la gata un rato, olisqueando con ganas al gorito, pero como sin atreverse a lamerlo. Se sentó regraciosa a mi lado y abrió las patitas traseras como vi en YouTube que las canguras se ponen para tener hijitos. Pero Goro ya estaba fuera de la panza de repelús. Y así estuvo la gata un rato, olisqueando con ganas al gorito, pero como sin atreverse a lamerlo. Cerca de las 11 se despertó Miguel, que enseguida se quejó del olor a pis que había en la pieza. Y el muy maldito me volvió a limpiar ahí mismo todas las meadas y cagadas de repeluchos. Cuando el lunes volví del cole, Miguel dormía. Y de la tía, ni noticias. Cada día regresaba más tarde del trabajo. Mejor, así yo podría jugar con la gata sin que nadie me molestase. La gata se me acercó con la cola enrollada y el vientre pesado. Aquel vientre pesado. Y nos pusieron a salvar con una pelota y encontré la mesita de luz de Miguel que la había fabricado como donante favorito y tira y tira de cinta scotch. Aunque la notaba un poco más flaca, la gata se paseaba por el cuarto con el mismo ánimo juguetón, la misma ligereza para soltar entre las camas. Pero me llamó la atención aquello que hacía casi en forma obsesiva. De repente se frenaba donde estuviera. <coughs> Soltaba los guantes y se dedicaba a oligiar a, a Gorito. Curioso, me le fui acercando en cuatro patas y cuando me animé a arrimar la nariz al pelaje de Sabache, noté que Gorito olía a algodón de azúcar, al menos para mí. Cuando Miguel se despertó y lo hice probar, dijo que olía idéntico, poco me parece que le dio de comer. Cuando Miguel se despertó y lo hice oler, dijo que tenía un olor idéntico a aquellos panqueques de banana que solía preparar el mamá. Y yo supuse que era una especie de camuflaje olfativo del bicho, una técnica de supervivencia. ¿Quién querría arrancarse del cuerpo aquello que huele a uno de tus mejores recuerdos? Muy bueno esto. ¿eh? Pero más que supuse poner esto que más de los chicos, y aparte es más de la operación intelectual que él hace. Se me decir a vos. ¿Ocurrió? ocurrió, ah, Exactamente. Y a mí se me ocurrió que era una especie de camuflaje olfativo del bicho. Una técnica de supervivencia. ¿Quién querría arrancarse del cuerpo aquello que huela uno de tus mejores recuerdos? Era extrañamente bello, mi gorito. Y yo lo quería para mí. Vaya si lo quería. Sin embargo, sabía que la tía Paula iba a ser un escollo difícil de superar. La gata iba a necesitar alimento y tal vez con la excusa de cuidarla podíamos también encargarnos en secreto de la criatura. Dos pájaros, un tiro, como quien dice. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer, cómo se lo íbamos a contar sin que nos eche bien a patadas en el tuje. Si la gente dice tuje, cuando en realidad es tujes, es increíble. Tuje, tuje y es tujes. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer, cómo se lo íbamos a contar sin que nos eche bien a patadas en el tuje. Yo me encargo, dijo Claro, pero el tuje sería judío si lo sabe. Mándale el orto, en el orto, el en vino a patadas en el culo. Listo. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer, perfecto. Tengo que pensar bien qué íbamos a hacer, cómo se lo íbamos a contar sin que nos eche vino a patadas en el culo. Yo me encargo, dijo Miguel, y me dio un escalofrío. Bueno, el tema del, del gorito, y es que el tipo le está prestando un, pa, un poco más de atención. Esta sería una zona interesante para eh, ubicar la información esa, de que él se pregunta qué carajo es, ¿viste? Y nunca había visto cosas así, pero no descartaba. Eh, como, como él vio a la cangura en el documental, podés decir que en YouTube nunca había visto nada parecido. Y eso que vi, que vi animales raros, por ejemplo, las colopendras, ¿no? Que, que es se hacía en pies gigantes, esas cosas. Yo me encargo con Miguel y me dió a Para no precipitar más las cosas, me apuré a sugerir. Primero tenemos que conseguir leche. ¿Cómo es que al bicho le gusta la leche? La leche es para la gata, dije. Ah, su cara lo hacía todo, no entendía nada de nada. A los gatos les encanta la leche o no. Si le damos leche a la gata, seguí dándole a cada palabra de entonación más amable posible, nuestro gorito también se alimenta. Me gusta Miguel. A los gatos les encanta la leche o no. Si le damos leche a la gata, seguí dándole a cada palabra de entonación más amable posible, como hacía mamá, que el médico le había dicho, ¿ves? ¿eh? No estoy muy muy, muy bueno eso, Marcelo. Claro, ¿viste? O sea, te recomiendo, mira, con tu hijo, yo te recomiendo que hables con un tono amable, ¿viste? Ya uno se lo imagina toda la escena con, como dice, como hacía mamá, que el médico le había dicho. ¿eh? Por supuesto, es un chico, no lo voy a poner, al médico le había aconsejado. En un cuento de grande sí lo pondría. Nuestro gorito también se alimenta. Diría un cuento de adultos grandes, este es un cuento para grandes grandes, está bárbaro. Torció la nariz, todavía no conseguía conectar una cosa con la otra. Dije ya con mi paciencia al límite, gorito se alimenta de la gata. Ah, cierto, come sangre. La ley de la jungla. me dice en voz alta. Bueno. Para llegar a esta conclusión, acá ese trabajo que te decía de que él se pregunta, etcétera, etcétera, si no, esta, eso es, es más que necesario ahora, porque si no, mi gorito se alimenta a la gata. Bueno, este chico conoce, se ve que conoce mucho las intenciones del autor, ¿me explico? Como para de golpe no decir una cosa así. El tipo tiene que... ¿Ves por qué digo que dijiste parásito y uno ya está contaminado con el puto cuento? ¿Me explico? Bueno, voy a tratar de no airarme, pero ahí está la razón, yo les insisto, no digan nada. Entonces acá el gorito se alimenta de la gata, el pibe llega a una conclusión muy apresurada, no tiene los elementos todavía. Yo lo quise poner un poco con la parte de los tentáculos y los dientitos que estaban este, tiesos y... Bueno, y con... ahí, ahí es donde el tipo se pone a pensar un poco Dale. en eso, y el tipo dice, parecía un vampiro, claro, y dice... Esos vampiros que vi en el, en el canal de fulano de tal, viste, vampiros, pero no vampiros de las películas, vampiros de animal, que le chupan la sangre al ganado. Y si Gorito no sería entonces un, uno de esos vampiros, no, pero, pero sí como los llamaban en YouTube, parásitos, claro, eso. Entonces el tipo, después de ese proceso intelectual, es verosímil que diga, Gorito se alimenta de la gata. ¿Está claro? Bien. Bien, lo voy a poner acá. Contar el proceso, ¿eh? contar el proceso deductivo, y llega a la conclusión. Pre contar previamente el proceso deductivo. Ah, cierto, come sangre. La ley de la jungla, medité en voz alta. ¿Y eso qué es? La más justa de todas las leyes. Bueno, esto es un poco raro de pensarlo. Vi que mi hermano tampoco entendía, pero me faltó ánimo para explicarle. Durante los días posteriores nos turnábamos para vigilar que la tía Paula no se acercara al armario. Una precaución requetinútil, por supuesto, ella ni se asomaba a nuestra pieza. Es más, parecía evitarla a toda costa dando ruedos innecesarios cada vez que salía de su pieza para ir al baño. Voy a poner al gallego, así descanso un poco la garganta. Durante los días posteriores, nos turnábamos para vigilar que la tía no se acercara al armario, una precaución requete inútil, por supuesto, la tía Paula ni se asomaba a nuestra pieza, es más... Parecía evitarla a toda costa dando rodeos innecesarios cada vez que salía de su pieza para ir al baño. Y mi sospecha era que andaba con el corazón roto, la habitación había funcionado como el estudio de un tal Sebastián, un arquitecto muy fachero no tanto como ella. Ella está en otras ligas que por suerte se mandó mudar la misma noche en que Miguel y yo nos vinimos a vivir acá. Más que la tía merodeando, el problema era otro. A la ploma de repelús parecía gustarle únicamente la leche, y yo era el encargado de racionar la poca que tenía en esos días había vuelto del cole con la noticia de que la leche les hace pelota el estómago a los gatos. Marcos y me lo dijo cuando se me ocurrió contarle de la gata y solo de la gata, y me lo dijo tan feo y me agarró tan de sorpresa que en el recreo casi nos vamos a las manos. Enseguida me fui a la sala de informática y gole que comen los gatos. ¿Para qué? Apenas corroboré lo que me había dicho el imbécil de Marcos la bronca me subió a mí. Pero en la hora de matemáticas me calmé un poco, no me importaba tanto repelús. El que realmente importaba era Gorito, obvio. Teníamos que decirle a la tía, ya no podíamos soportar el secreto. Necesitábamos que ella comprara más leche, o quizá hasta alimento para gatos. Pero las cosas en el departamento estaban cada vez peor. Yo había pensado escaparme a la despensa para comprar leche y alguna comida decente en la rotisería. Lejos habían quedado aquellas comilonas caseras que nos preparaba la tía en las primeras semanas. Pero ella descubrió al ruidoso de Miguelito revisándole la billetera. Desde entonces la escondió, y ya nunca más la encontramos. Y ahí fue cuando a Miguelín se le ocurrió que era una excelente idea emboscar a la tía en la entrada del 4C, muchas cosas ocurrieron a partir del striptease con el que mi hermano terminó por enloquecer a la tía, como dije, ese mediodía no habíamos almorzado como Dios manda, ya que la tía no volvió a salir de su habitación, a la hora de la merienda nos repartimos las últimas flautitas de pan, y por la noche cenamos manzanas y unas fetas de closo rancio que encontré al fondo de la heladera. Como no había tan de naranja, Miguel se sirvió un vaso de vino rutini. Cuando volvimos a la pieza con un poco de agua y queso quizá Repelús lo comiera esta vez encontramos a la gata muerta al pie de la ventana. Y, para peor, no había señales de gorrito, solo la puerta abierta del placar y la caja de las botas caída de costado. ¿Cómo habría logrado escabullirse de la pieza si ni siquiera lo había visto moverse? ¿Aquellos tentáculos funcionarían también como veloces patas? ¿O repitaban? ¿Y si volaban? Mi hermano trajo de la cocina una bolsa enorme y yo metía repelús dentro. Abrí la ventana, había luna llena, un solitario citroen dobló la esquina. Justo debajo, el contenedor de basura del complejo parecía una boca oscura y apestosa las desdentadas fauces de la noche tan grande era aquella boca que no hizo falta mucha puntería para invocar el tiro a la primera, y a mí se me infló absurdamente el corazón, por un instante sentí que también era capaz de cuidar de la noche, pelando por ella desde lo alto y alimentándola con una dieta a base de gatitos muertos a mí se... Ojo, las imágenes son buenas pero este chico no está para eso es demasiado lo que puedes hacer para salvarlas puedes decir que, mirá ¿ves con eso? a veces se me ocurren estas cosas raras, ¿no? Ah, buenísimo. Ah, y con eso ya zafaste. Genial, pues me gustaba la, la imagen esa del... No, es una pena. La, ojo, quería aclarar, cuando puse el NT no es para vos, es para el pibe. Es demasiado ah, para el pibe. La idea está buenísima, pero el tema es que es demasiado para un pibe. Pero claro. bueno. Eso. Si te cuento las cosas que dice mi nieta pues, y, y bueno, familia de escritores, pero así es la historia. Es raro, sobre todo en una época por, como esta, ¿no? que lo, los chicos no, no tienen la más puta idea de nada. A mis espaldas Miguel pegó un grito. Shhh, me di vuelta para mirar. lo que pasa? Nada, dijo, pero tenía los ojos bien abiertos y clavados en mis piernas y yo temí que planear encajarme una paralítica. Me asusté, miré hacia donde él miraba. Ahí estaba Gorito, abrazándome el tobillo derecho, todas las sopapas pegadas a mi piel y a simple vista totalmente duras. Bueno, acá. Anotarlo, espera, lo voy a anotar yo. Estaba al pibe le ve el tentáculo y se tenía como la flecha de los arcos y de los jueguitos, viste de arco y flecha, del equipo de arco y flecha que tienen, vino que tiene una, una, cada flecha tiene una ventosa para parecer que se clava. Claro, claro. O si sea, acá mis mi hijos la tienen, tienen de esas. Fenómeno, ¿ves? Entonces ahí el, el pibe, cuando le ve el tentáculo, eso arriba, va arriba, ¿no? Cuando describe el tentáculo al principio, ves bien pegadas a mi piel, y a simple vista totalmente duras. ¿Duele? No, dije más sorprendido asustado. Mira la pura verdad. Aquel abrazo hambriento no dolía ni un poquito. Claro, acá Hambriento es una lindipala que, por la experiencia que tiene de lo de la gata, acá el pibe se pregunta, ¿a la gata le. Claro, le habrá pasado lo mismo? Está bien, lo escribo yo, mira, eso de no sentir nada. Vuelta al tema de los vampiros. Los vampiros tienen en la, en la saliva un anticoagulante que hace que ni te des cuenta de que te, de que te está chupando el animalito, ¿eh? el mamífero. Ah, mira, no sabía. Qué no justo. Y pues imagínate se le prende al, al, al cogote de la vaca, ¿no? O al lomo. El vampiro. Si le llega a doler, la vaca salta para la mierda y lo. No, este, la naturaleza es sabia. Le dan le manda un anestésico, exactamente. Aparte del anticoagulante, como los políticos. Sí, sí, claro, seguro. Hay que estar anestesiado para votar ahora a un miley. Después de las cagadas que hicieron los liberales. Ahí sí que te doy to toda la razón, te doy. Claro, ¿viste cómo te agarré, no? Raja, sí. Andá, andá. Martínez de Dios y la concha de su madre. Y era la pura verdad, que el abrazo, un abrazo se hambriento, no dolía ni un poquito.